Y yo creo que el Banco de Reserva cada vez más sigue avanzando de una manera sorprendente, pero por supuesto bajo la dirección que lleva a cabo el licenciado Samuel Pereira, porque precisamente Banreserva Reserva sube. Posición número 7 dentro que es el ranking entre los 50 bancos más grandes de América Latina. Precisamente Samuel Pereira atribuye ese crecimiento a una estrategia de negocio destinada a respaldar a todos los sectores productivos del país. El Banco de Reserva de la República Dominicana escaló 7 posiciones en el importante ranking bancario de los 50 bancos más grandes por los activos de América Latina en el 2022. Un destacado avance en el que ha disputado lo que es en los escenarios internacionales este importante banco. Banreserva se movió a la posición 48, donde ya estaba anterior y ahora pasó al escalón número 41, precisamente siete peldaños según el reporte de la SIP Ranking Latinoamericana, siendo el único banco del Caribe y Centroamérica en alcanzar un rango de crecimiento en esta proporción. Precisamente bienvenido el Banco de Reserva. Un avance sorprendente. Siete escalones en este 2022 para colocarse en la posición número 41 de los 50 bancos más grandes de América Latina. Bien, es una Es una demostración fehaciente, evidente, de que los dominicanos podemos administrar las cosas sí, bien. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos que quitarnos ese san benito de que somos malos administradores. Que lo... Señores, los dominicanos, el Banco de Reserva ha demostrado que... Un banco que es del pueblo dominicano está bien manejado con todo ese ranking, eh, con, con todos esos logros, con todas esas metas y ese campo, claro. ese campo amplio de negocio que tiene eh, de una forma ordenada que cuando se quiere se puede. Y eso demuestra eh, claramente que la República Dominicana tiene valores que hay que preservar, que no es como mucha gente dice que nadie o que otros no sirven, etc. Todos tenemos nuestras debilidades, pero el Banco de Reserva es una demostración de que República Dominicana sí puede hacer la cosa bien. Enhorabuena este importante avance.